te saludo desde Crescante y hoy vamos a trabajar con Mastercam y vamos a desarrollar este sólido que estás viendo a continuación, te pido que le des un print screen a la pantalla para que podamos desarrollar el modelo desde cero a partir de un modelaje en 2D, eh, eh, te pido por favor que consideres todas las eh, medidas y para ello vamos a empezar, ahí están las medidas de la vista superior y del corte para que veas el tamaño de las cavidades, Voy a dejar de compartir pantalla para compartirte en este, en este momento ya lo que es Mastercam. Y empecemos a trabajar. Ya tenemos aquí este, la parte de Mastercam. Nos vamos a Wireframe. Ya sabes, en la parte de Wireframe te voy a pedir por favor que hagas rectángulos con ancho en el centro. Y el primer rectángulo lo marcamos aquí en el origen. Y lo podemos poner 180 por 180. Y ya que lo tengamos posicionado adicionamos un nuevo eh, rectángulo con la base de 250 por 250. Y ya que estamos en, en, en la posición correspondiente eh, le damos clic al centro para poder posicionar los los rectángulos, ya que estamos dentro de esta parte de los rectángulos simplemente le damos a aceptar y ahora nos vamos con el círculo el círculo le vamos a poner a diámetro 120 milímetros y lo vamos a posicionar aquí en el centro después nos vamos a ir a la parte de fillets el fillet que le vamos a dar es de radio 30 y una vez que esté el radio 30 simplemente vamos a ir seleccionando entidades clic, con un clic obviamente y ya que tengamos todas las entidades seleccionadas como lo puedes ver a continuación nos vamos con un nuevo redondeo, agregamos un nuevo redondeo, pero ese redondeo lo vamos a hacer ahora de 25 milímetros le damos enter y empezamos a seleccionar empezamos a seleccionar y Tú puedes observar que prácticamente tenemos ya construido nuestro modelo en 2D. En 2D. Tenemos que hacer otros círculos. El círculo va a tener que ser de... 25 milímetros. Y... ¡Ojo! Ahí no va, ¿verdad? Va acá el de 25 milímetros entonces ten cuidado lo vuelves a hacer círculo y lo pones de 25 milímetros mm de, di de diámetro y en esta ocasión simplemente posicionas sobre los centros otra vez acá le pones 25 ojo con los centros no, no tendrían por qué estar movidos en esta dirección pero bueno al final de cuentas parece que están moviditos no pasa nada otra vez otro de 25 ahí está y el otro de 25. Acá lo vamos a poner. Con 25. De diámetro. Y tú puedes observar que ya tenemos ahí. Eh, nuestros. Eh, círculos. Correspondientes a ese. Podemos decir a, ese, a esos círculos o a esos barraños. Entonces les damos a aceptar. Ya están posicionados en el lugar que les corresponde. Y ahora pasamos a hacer una línea que vaya del centro. Y se posicione hasta eh, perpendicularmente hasta esta posición. Que tenga 200 de milímetros de longitud. Ya que la tenemos en 200 milímetros de longitud. Vamos a posicionar ahí un círculo. De diámetro de radio 100. Si quieres ponerle de una vez radio 100. Y vamos a posicionarlo en la orillita aquí. Y del mismo modo voy a hacer una línea hacia este lado. Otra vez de 200 milímetros. Esta es una técnica, no quiere decir que sea la única. Y posicionamos otro círculo de diámetro de radio 100 y obviamente posicionamos en esta orilla el centro de ese círculo ya que tenemos estos centros eh, pues nos podemos ir ahora a generar unas líneas paralelas vale entonces nos podemos ir a generar una línea paralela ya sabes, línea paralela a esta línea la pones por acá. A una distancia de 15 milímetros. Y la otra línea paralela. Le das a aceptar. La otra línea paralela. También es hacia acá abajo. A una distancia de 15 milímetros. Ya que estamos con estas dos eh, líneas de 15 milímetros. Muy bien. Mm, eh, tenemos ya las líneas correspondientes de 15 milímetros eh, yo eh, buscaría tenemos 100 o sea 50 milímetros y aquí exactamente está mi centro, entonces ok buscaría esto lo vamos a hacer con redondeos, entonces simplemente acá también generaría yo una línea de aquí del centro hacia acá de manera eh, vertical y yo creo que sería bueno poner otra de, de aquí hacia abajo de la misma manera y hacemos una línea paralela hacia este lado a 100 más 15 a 50 más 15 más bien dicho son 65 a 65 hacemos otra hacia este lado también a 65 y hacemos lo mismo en la parte de abajo a 65 y eh, acá hacemos otra también a 65 le damos aceptar una vez que tenemos ya posicionados todas estas eh, opciones simplemente nos vamos a la opción de divide y empezamos a seleccionar lo que no queremos, esta es parte de lo que no queremos, esta parte tampoco la queremos, por aquí quitamos, quitamos, quitamos, la vamos seleccionando y se va quitando, esta parte de la línea tampoco la queremos, estas líneas que fueron mis guías. Pues también las voy a quitar. Aguas. Con el zoom. Nos acercamos. Para quitar estas porciones. De, de, de figura. ¿no? Correspondiente. Y que en realidad. pues, ni, ni, ni vamos a utilizar. Aquí también quitamos esta parte. Quitamos esta. Quitamos esta parte. Este sobrante. Este sobrante por acá estos sobrantes aquí y también en la parte de arriba con las flechitas bajas un poco el cursor verás algunos limitantes al momento de dibujar en, en Mastercam a los que nos estamos topando y no pasa nada estamos aprendiendo una manera de interactuar con el software ahí está, otra vez con las flechitas del teclado, subo y la geometría prácticamente está completa, simplemente me faltan los redondeos que tenemos aquí y que los puedes ver, es de redondeo de 15 y ahorita te digo cuánto vale el otro redondeo, que no lo veo marcado acá, pero a ah, mí de radio 10, entonces no. vámonos a los redondeos, Hacemos un zoom, le cambiamos a 15, y el redondeo es entre esta línea y esta línea. Entre esta línea y esta línea. Entre esta línea y esta línea. Entre esta línea y esta línea. Le damos a aceptar. Y ahí tenemos los redondeos. Nos faltan unos últimos redondeos, que van a ser entre este y este este arco, pero son de 10, y este arco, entre este arco y esta línea, entre esta línea y este arco, entre esta línea y este arco, y aceptar. Y fíjate cómo ya tienes tu modelo estructurado. Ya tenemos eh, el modelo hecho, vamos a generar el rectángulo que va a ser el tocho, o eh, la placa ¿verdad? correspondiente. Entonces generamos otro rectángulo. Ese rectángulo le vamos a poner... Eh, ¿Qué les parece si 260 por 260? Y lo posicionamos en el centro. Creo que nos queda muy bien. Le damos a aceptar. Y podemos irnos a la vista isométrica. A la pestaña de vista... Nos vamos a isométrica. Ya que estamos en la posición isométrica, nos vamos. Como te mencionaba, eh, ya tenemos aquí el modelaje en dos dimensiones, entonces ahora lo que corresponde eh, es eh, ir generando eh, el, eh, la, el tocho correspondiente, ¿no? el tocho más o menos tendrá una altura de 45 y unos 3 para darle un careado inicial. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente vamos a tratar de construir un sólido. El sólido va a ser en, con una cadena. La cadena es esta. Le damos a aceptar. Obvio el sólido no lo queremos hacia arriba. Entonces movemos un poquito las flechitas y cambiamos la distancia hacia abajo. Y le vamos a poner al tocho le vamos a poner 45 milímetros, bueno, al sólido, le damos a aceptar, ya que tenemos el sólido correspondiente, lo voy a seleccionar, le voy a dar F4, y lo voy a pasar a una capa número 2, a una capa número 2, para no tenerlo ahí siempre visible, ahora nos vamos ya al menú de machine para empezar a hacer nuestras opciones de maquinado, y vamos a seleccionar un, eh, un mill, un fresado por default. ¿no? Ya que tenemos acá, nos podemos ir a los tool settings. Le damos clic, checamos que haya tool settings, feed calculation for, from tool. Le asignamos que toda la secuen nos dé secuencialmente las herramientas y que tenga cuidado para enseñarnos o indicarnos el duplicado de. Eh, herramientas ya que lo tenemos ahí nos vamos a la parte de stop setups stop setups y vamos a, a definir el tocho el tocho como tal este lo podemos definir seleccionando este esta pieza y nos va a dar aceptar ya tenemos seleccionada la pieza ahora el, el tocho yo les había dicho que quiero que tenga 3 milímetros hacia arriba entonces nos vamos a ir a la parte de bounding box y ya que estamos dentro de la pan, parte de bounding box vamos a poner all show, se va a seleccionar vamos a cambiar a esta esquina el origen ordenado y vamos a pedirle que tenga 48 milímetros. Ahí están los 3 milímetros que quiero de más para el careado. Y le vamos a poner que nos ponga los corner points para que sean visibles. Y ya que tenemos esto, simplemente podemos ver que ya está nuestro tocho de manera adecuada. Ahora, como les dije, yo no quiero estar viendo el sólido cada rato. Me voy a la pestaña de Levels y apago mi... mi eh, eh, level, mi capa número 2 ya la apagué, no veo el sólido y me regreso a Toolpads. Ya que estoy en Toolpads, voy a elegir mi primer eh, Toolpad correspondiente que va a ser un Face, y ese Face lo vamos a elegir en cadena con respecto a este rectángulo. Y esa es mi primera operación de máquina: el Face. ¿en qué? así va a ser el facing, ahora eh, ¿qué vamos a hacer con este facing? pues simplemente vamos a ir determinando los tools ¿no? el tool correspondiente, nos metemos a select library eh, aquí está un face eh, eh, una herramienta para careado, le damos a aceptar le cambiamos aquí el fit le podemos poner 1000 y le podemos poner acá 5500 eh, como eh, la máquina que tenemos como referencia puede ser que nosotros podamos eh, eh, trabajar vale, entonces este eh, listo, ya tenemos nuestro entorno correspondiente, nos vamos ahora al holder, el holder lo dejamos por default, es este, un holder normal, y nos metemos al cut parameters, le cambiamos a la parte de zigzag, y eh, vamos a dejar todo lo demás, tal como está, aquí cambiamos el stock to leave on flowers, a cero, y el depth cuts, vamos a pedirle que lo haga en uno, a punto 2, ¿no? O sea, para que nos haga varias pasadas de esto. Nos vamos a Link of Parameters. Activamos el Clearance. Lo ponemos normalmente a 50. Es un, como punto de seguridad. Cambiamos todas las opciones absolutas. Y, este, pues ya. Tenemos todo el, el, el careado correspondiente. Le damos a Aceptar. Y... Vamos a poder ver que ya está la parte del careado. Quieres verificar el careado, le das clic al toolpad acá en el árbol de modelado. Y verás que ya se está pudiendo eh, realizar este careado. Entonces ve, lo hace en tres capas. Lo puedes checar de esta manera. Ahora, si lo quisiéramos checar en sólido, simplemente acá ponemos Verify Select Operations y ya que tenemos el Verify Select Operations lo va a poner eh, de la siguiente manera observen a le pongo play ahí lo está cargando eh, ya tengo un poco lenta mi memoria y ahí puedes ver como ya se hizo el careado correspondiente eh, cerramos esta pantalla de, de visualización y procedemos a el siguiente, la siguiente operación de maquinado en nuestra pieza una vez que terminamos esta operación de maquinado pues procedemos a hacer eh, una segunda opción de maquinado que vendría siendo un... Dynamic Meal eh, donde vamos a utilizar la estrategia de Avoid re Regions ¿no? y trataremos de seleccionar dentro de mi Avoid Regions esta región, ya que la tenemos seleccionada, pues simplemente este, le damos a aceptar y le volvemos a, eh, Stay Outside o From a Stay inside significa que va a ser como si fuera un molde, nosotros no queremos que haga un molde, entonces le vamos a poner from outside y ya que tenemos el from outside le damos a aceptar, observa cómo va a ser el tipo de maquinado que va a estar realizando, le vamos a poner aquí en tools, eh, definitivamente tenemos que cambiar de, la, de herramienta, le vamos a dar una flat mill de 8 milímetros, le damos a aceptar. este es el flat mill, aquí ya le di eh, correspondiente, ahí está la, la, la altura, el diámetro, el, eh, todos los aspectos relevantes de la herramienta, simplemente le doy cerrar, eh, en el holder dejamos el holder que tiene por default, nos vamos al stop, también no hay problema, el cut parameters, eh, le quitamos aquí en el stop to leave eh, walls a cero y stop to leave floor, floors eh, a cero también eh, porque no queremos que deje material ahí eh, le eh, que otra cosa por aquí tenemos creo que ya todo eh, todo lo demás lo vamos a dejar tal como como nos lo está eh, sugiriendo el software y nos vamos al LinkedIn, ¿no? el LinkedIn le vamos a poner aquí el clearance a 50. Y aquí en el Depth vamos a poner menos 45. Que es, implica eh, que va a, con, a hacer el dynamic eh, mill o el fresado dinámico alrededor. Evitando la sección para hacer el corte correspondiente en, ese, en, ese, en esa opción, ¿no? En Cut Parameters ya lo habíamos visto, todo lo demás lo vamos a dejar tal como lo habíamos dicho. Eh, aquí la dejamos en convencional, no hay problema. Y pues básicamente creo que eso sería el, todo lo que vamos a estar este, eh, revisando, ¿no? Todo lo que estamos revisando ya quedó. Listo. Eh, ya tenemos nuestra fresa. Ya tenemos nuestro. Eh, nuestras características. Aquí cambiamos. Acuérdense de cambiarle un poquito. Esto le podemos dejar. 800. Y aquí 1500. ¿no? Ahora las revoluciones tendríamos que estar viendo la, la, este, las características de, de la fresa ¿no? correspondiente para ver que, que no, no estresemos mucho a la fresa ya que tenemos todo esto le damos a aceptar por aquí está generando el, el, el pad correspondiente eh, ok esperemos que termine de generar ya terminó de generar eh, lo que me estaba pasando es que me estaba yo tardando en verlo y bueno lo checamos ya en 3D no checamos las dos operaciones si quieren, acá nos vamos al icono de select, las dos operaciones y ponemos verify old, y ya vamos a ver en tres dimensiones el proceso, entonces si te das cuenta ahí viene el careado se lo hizo muy rápido y luego el contorno. Ahí va el contorneado. Ahí lo va haciendo. Va terminando de hacer el contorneado. Y lo termina de hacer. ¿no? En este caso, ahí están las características correspondientes. Cerramos. Noto por aquí que a lo mejor podríamos modificar acá en el. que tenemos aquí la parte de. Eh, eh, la parte de los parámetros. Ver si podemos hacer algo con el tool le damos doble clic y vamos a ver si aquí podemos meterle más eh, eh, altura a esto le podemos poner a lo mejor 50 a ver si sí, ahí está bien unos 50 y aquí en la altura de corte, a lo mejor lo podemos meter eh, 60. ¿no? no nos deja, excede eh, la longitud de la. Ah, sí, pues excede la longitud, lo vamos a poner unos, 30, unos 45. Le pones cancel, otra vez le damos clic. Y a lo mejor acá lo ponemos, entonces alto de la herramienta, ponemos. 70 excede también, entonces tengan cuidado con eso. Vamos a tratar de modificarle un poco en este. Le ponemos 50, si quieren, y aquí en Cutting le ponemos 40. A ver. Y observen como ya modificamos un poquito la herramienta de corte, ponemos Finish. Eh, nos vamos a ir al, al depth cut les parece, y en el depth cut vamos a abrir un poquito y vamos a ponerle acá les parece 1 y le ponemos a punto 2 y le damos a aceptar a ver qué pasa estamos esperando a que genere, a regenere y si no quitamos esa, ese parámetro ¿no? ahorita nada más lo tenemos por acá Ok, vamos a dejar que se regenere, ya se regeneró y vamos a verificar únicamente la, la, la operación de contorneado. Le damos play y ustedes pueden observar cómo va haciendo él ya este proceso de contorneado. Perfecto, ya tenemos ahí verificada nuestra técnica de maquinado. Ya tenemos dos técnicas de maquinado y nos iríamos por la siguiente. La siguiente, yo creo que lo más adecuado por el de técnica sería un pocket. ¿sí? Y el pocket lo vamos a poner como la siguiente y yo pondría una cadena otra vez. ¿Cuál cadena? Pues esta. ¿no? ya tenemos esta opción de cadena ahí está el pocket el tool yo creo que nos quedamos con la misma de, de diámetro 5 ¿Sí? nos vamos a cambiarle acá a 1000 a mil 800 y a 1000 y de ahí nos vamos al holder lo dejamos por default nos vamos a los cut parámetros eh, aquí el tip eh, le dejamos clean aquí le cambiamos a cero ya saben en las dos cosas 0 0 y en el rowing vamos a usar el true spiral eh, por default en el finishing vamos a dejar los que están depth vamos a dejar eh, lo que está ahorita Linking Parameters, ahora activamos Clearance, nos vamos todo absolutas, y en el TEP eh, eh, lo que va a bajar son menos 20, ¿están de acuerdo? Entonces ya tenemos aquí, le damos chance a que regenere, regenera la operación, y checamos la operación, vamos a checarla. Checamos la operación. Ahí está el, este, nuestra operación realizada. A ver, ahí checamos esto que está haciendo acá, como que está medio, medio raro esa parte. Si ¿sí se fijaron, este, otra vez. O sea, como que mete primero acá y va maquinando en esa, en esa opción. Podemos cambiarle, ¿no? Podemos cambiarle, este a los parámetros, ya saben, nos vamos al a los parámetros como tal y ahí está el dev aquí el nos podemos ir al dinámica ahí está el cut parameters está perfecto acá está en cero Acá le podemos poner off, a ver qué nos dice. Elix, puede ser, está bien, no pasa nada. Y qué otra cosa, creo que nada más, ¿no? Por el momento, ahí estamos. Tenemos nuestra tercera y nos iríamos por nuestra siguiente operación que sería otra vez otro pocket. Y ese pocket ahora sería select change el círculo. Le damos a aceptar. Nos vamos sobre la misma pocket. ¿Les parece? Y bueno, pues cut parameters. Le ponemos 0, 0, estándar. En el rowing, true spiral en el Finishing le dejamos exactamente lo que nos dice y en el Link on Parameters simplemente checamos que todo esté de acuerdo y le ponemos menos 20 también le damos a aceptar y ya quedó ahí nuestra operación de maquinado nos vamos a la última operación de maquinado que vendría siendo un drill. ¿Sí? Y el drill, pues vamos a seleccionar este, este otro, este otro que tenemos aquí. Ya saben, con las flechitas nos movemos en la dirección que nos permita ver la selección. Y aquí seleccionamos este otro ya tenemos todos los drills correspondientes podemos seleccionar el orden podemos hacer una selección de orden y en este caso para mí la selección de orden tal cual estamos así y nos vamos a aceptar vamos a un drill normal seleccionamos tool obviamente tenemos que ir a select library y tenemos que buscar el de drill de eh, 25 o sea, acá está la broca vamos a usar esta broca Ponemos 800 y 1500 como lo tiene. Hay que checar en tablas los parámetros reales que tenemos que usar para cada herramienta o en manual. Y pues nos vamos al cut parameters. Drill. Drill. Está bien no no queremos otro tipo de drill no ahí está drill the wool le ponemos menos cuarenta y cinco Axis Control, tres ejes, está bien, perfecto todo lo demás, Linking Parameters, el clearance de seguridad y el menos 45, menos 45 absoluto, absoluto, absoluto y absoluto, me, me regreso acá, creo que acá le dejo el 0 porque no lo tenía, y bueno, pues vámonos, y ahí podemos ver que ya están hechas las operaciones, ahora vamos a verificar cómo se lleva a cabo todo el proceso de maquinado correspondiente, entonces le ponemos select all operations y verify all, se quieren ponerle un poquito eh, en slow motion la, la virtualización para que puedan ver el facing y puedan ver todo lo, lo que lleva, el facing ya no lo pudieron ver, ahí está haciendo el contorneado, obvio hay que ir cuidando algunas eh, cuestiones del contorneado, por ejemplo ahí está dejándome una capa en la parte de abajo, si ¿Sí se fijan? hay que editar para quitar eh, seguramente no quité alguna característica de no le puse cero ahí en la parte del depth cuts o algo por el estilo porque nos está dejando ahí una capita de un milímetro si ¿sí se fijan y eso no es correcto bueno ya termina esa operación se va a la operación de según yo se ve ya la operación de careado, ahí está terminado. Sí, sí, se está llevando el material. Claro que se lleva su tiempo, no la simulación, donde tú puedes ir viendo de tus operaciones. Ahí hizo ya todas las operaciones correspondientes y ya tienes tu pieza maquinada a partir de, de este instante, ¿no? creo que tendríamos que modificar este último parámetro del pocket, vamos a verificar qué es lo que hace con ese pocket, ¿te parece? regenero y veo si está haciendo algo así si lo hace ojo está haciendo el barrenado pero lo está haciendo a 20 entonces hay que cambiar parámetros y aquí en linking parameters me voy hasta menos 40 para que si sí lo haga vale y ahora sí va a quedar bonito nuestro barrenado y lo va a poder hacer perfectamente hasta la altura correspondiente ahí está listo ya podemos eh, seguir trabajando este es un primer ejercicio podemos modificar la técnica de maquinado y otras cosas pero espero te haya gustado el vídeo si te gustó dale like y vamos a continuar realizando ejercicios en este caso con mastercam qué podemos hacer ya podemos nosotros guardar, poner save as y guardamos este archivo, en nuestro caso como es eh, eh, didáctico nuestro software, pues no podemos generar eh, los códigos, pero sí podemos hacer que, esta, que esta, este archivo lo pueda leer sin ningún problema, eh, nuestra máquina de control numérico que nosotros tenemos aquí en nuestra institución, te mando un saludo, dale like, comparte y si no te has inscrito al canal, suscríbete, nos vemos pronto.